Bueno, y ahora que se habla tanto de que vamos pasando la fase y los que ya han podido, pues salir un poco más, pero eso sí, todavía no puede haber ese acercamiento que tanto deseamos de abrazar a todos los que, que a los seres queridos, a todas las personas que queremos, de darle un gran abrazo y es algo que tenemos la necesidad de ello. Así que vamos ahora, que aunque todavía no nos podamos abrazar, pero tenemos un tema de este señor, de este gran artista, esta bellísima persona, que es el abrazo, por título este poema. ¿Será que yo no he estado acostumbrado o que mi educación es de otro tiempo? El caso es no expresar lo que yo siento. He ido malgastando calendario y he dejado escapar años y años. Yo pregunto, ¿qué cuesta dar abrazos? Debe ser sin duda una fortuna porque en mi vida me he visto yo abrazando y ahora que es cuando estoy deseando... Agradezco esta prisión inoportuna, que un abrazo sincero no es un gesto, ni siquiera una forma de saludo, es romper la frontera y el escudo, la coraza que siempre nos han puesto, es amor, pero en estado puro. Me apetece abrazar a todo el mundo, empezar por un árbol como ejemplo, respetando las normas de ese templo que es sagrado aunque perdiendo el rumbo por culpa de no haber parado a tiempo me emociona pensar, sentirte cerca me entusiasma vibrar con tus latidos me ilusiona volver a estar unidos en un sentido abrazo como muestra que de esta esclavitud ya hemos salido Qué bien, hemos ganado la batalla y ahora descubrir nuevos caminos tendremos que pensar cuál elegimos y que no tenga obstáculos ni vallas ni pandemias que nos marquen el destino yo rompo mi complejo en mil pedazos y tú llenas de sol mi ayer sombrío provócame en el alma escalofrío contágiame de amor con tus abrazos que yo te haré lo mismo con los míos quiero notar tus manos en mi espalda recuperar el tiempo que he perdido despertar del letargo que he vivido abrazando solamente a la almohada que eso sí que no tiene sentido yo pienso que abrazar es la alegría de no dejar resquicios para el viento, que se pare el reloj, que pare el tiempo, unir los cuerpos fuertes cada día, que lo de respirar no es el momento. Me gustaría soñar e imaginarme que aunque la situación ya la sabemos, que ha de ser en la distancia y sin vernos, por favor, no dejes de abrazarme, que ahora es cuando más lo echo de menos.